Vamos, vos, no le aflojé. Vamos Juan. Mirá Juan. Mirá, mirá, mirá, qué pescadito se trae. Ahí arriba, ahí Juan. Tranquilo, Tranquilo, Juan. Ya está, está. Traela, traela. Levantale, Juan. Levantalo, levantalo, levantalo, levantalo, levantalo, levantalo. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Ade la zona, Juan! mirá. Mirá. Mirá, mirá qué pescadito, che. Juan. Te pasaste, Juan, qué pescador es. Vamos, la pimpón roja. Bueno, acá estamos. Hoy en Adela, la verdad estoy sorprendido, lindos tamaños, acá está, muy Tengo bueno, día día. este es el promedio de lo que estamos sacando, este, la verdad que sorprendido por Adela, ¿eh? este, bueno, algo importante también, eh, es el RIL, acá gente del de amigo Alberto, de el pez gordo de Quilme, Andrés Baranda Almín me recomendó un, real, un espectáculo. Si quieren un. ¡Bien, Juan! ¡Esta! Ah, mira, qué pescado. lindo. el arriba. Uh, uh, no puede recoge más. Buenísimo. Y bueno, acá viene el chino, Mira, no, mira, mira, mira. Vamos a ver lo que trae acá abajo, no sé. Vamos chino, eh. Adela, hoy Adela, mirá, mirá, mirá, mirá, mirá, mirá, mirá, mirá qué lindo pescadito. ¿eh? Mostrame, eso tan lindo. Bueno, chino, espectacular, ¿eh? espectacular. Ahí va. Bueno, mirá, arrancó Juan, mirá, mirá, mirá. Oh, oh, oh. Eso sí que es pescador, eh. Mirá, agarrado el labio, eh. Juan, te pasaste, eh. Felicitaciones. El ¿Eh, chino. Sí, señores, mirá. Mirá un pescadito. Mirá pescadito. Mirá. Mirá. Adela. Mirá. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Ah, derriba el pescadito. Bueno, chino, mirá. Bien, bien. buen pescado. Buen pescado, Adela. A ver, a ver ese pescado. Qué impresionante, re lindo, re lindo. Felicitaciones chino. ¿eh? Sí. Y otra vez, ¿quién va a ser? Miralo, miralo, acá está Juan. Bien Juan. Mirá, mirá Juan, mirá. Mirá la ping pong. Mirá sí, que grande. Mirá que mirá pescado se trae Juancito. Mirá, mirá. Muy bueno, muy bueno. Arriba, arriba ese pescado lindo. Bien, bien pescado, eh.